La Casa del Siskey presenta Espaguetis a la Carbonara Receta para 6 personas Ingredientes 300 gramos de tocineta 400 mililitros de crema de leche 70 gramos de queso parmesano media copa de vino blanco 3 cucharadas de sal 3 huevos Y 500 gramos de pasta larga En una olla colocamos 5 litros de agua Ponemos la sal Revolvemos muy bien luego colocamos la pasta revolvemos hasta que el agua la cubra por completo en un sartén antiadherente colocamos la tocineta a sofreír a fuego muy bajo cuando la tocineta haya dorado la retiramos del sartén a un papel absorbente. Limpiamos el sartén, quitamos la grasa, colocamos de nuevo la tocineta y a fuego alto, cuando la tocineta esté bien caliente, le colocamos el vino. Esperamos a que el vino se reduzca. Una vez el vino se haya reducido, retiramos la tocineta a un plato ...y reservamos. En un recipiente colocamos dos huevos... ...y una yema. No se les olvide darle like a este video y compartirlo. Colocamos el queso parmesano... ...luego la crema de leche... Y con la ayuda de un tenedor, revolvemos muy bien hasta integrar todos los ingredientes y que nos quede una salsa homogénea. Reservamos. Retiramos el agua de los espaguetis una vez estén. Colocamos la salsa. Luego le colocamos las tres cuartas partes de la tocineta y revolvemos muy bien y estamos listos para emplatar, colocamos la cantidad que deseemos, le ponemos un poco más de tocineta, algo de queso parmesano y a disfrutar, espero les haya gustado esta receta, si les gustó darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. No se les olvide suscribirse al canal de la Casa del Cheesecake. Hasta luego.